Buenas tardes a todos y todas. Doy por inaugurada la audiencia número 3 del 184 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, que lleva por título situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sus familias en Ecuador, que fue solicitada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH Guayaquil. Mi nombre es Yulisa Mantilla, soy presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me acompaña el comisionado Estuardo Ralón, primer vicepresidente de la CIDH y relator para personas privadas de libertad y para Ecuador, la comisionada Esmeralda Rosemena de troitiño relatora para los derechos de la niñez, y el comisionado Joel Hernández, relator para los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Asimismo, nos acompaña la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, María Claudia Pulido. Quiero además eh, iniciar y presentar al representante de Badmunt en América del Sur, señor Jan Yarab, Así que para iniciar esta audiencia, un saludo cordial al señor Yarap, a la representación del Estado y la sociedad civil. Quisiera explicarles la distribución del tiempo. Ustedes ven que se cuenta con un reloj en la, en la pantalla que, eh, que podrá estar midiendo el tiempo para que estén atentos, atentas a ellos. Iniciamos con la sociedad civil por 20 minutos. Luego el Estado tendrá posibilidades de participar por 20 minutos. El señor Yan Yarap tendrá 7 minutos. Posteriormente la Comisión Interamericana intervendrá por 20 minutos para luego seguir con comentarios de la sociedad civil y del Estado, cada uno por 10 minutos eh, hasta el fin de la audiencia. Dicho esto, les recuerdo por favor que esta audiencia pues, cuenta con interpretación y que, que se está transmitiendo en webcast y quedará en el canal de la CIDH. Les pido por favor a las personas que se presenten antes de hablar y que estén muy atentos, atentas a tener apagados sus micrófonos eh, a menos que estén haciendo uso de la palabra. Dicho eso, iniciamos entonces con la sociedad civil por 20 minutos. Adelante, por favor. Buenas tardes. Eh, habla Belina Barrite del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Soy su representante legal y es un alto honor para nuestra organización poder eh, comparecer ante ustedes sobre una situación que consideramos eh, la más grave entre otras que violan de manera sistemática los derechos humanos de la población ecuatoriana y los habitantes del Ecuador. Me refiero a la población carcelaria y la larga crisis que ahora eh, eh, tenemos eh, como historial de masacres y hacinamiento Esto nosotros, como Organismo de Derechos Humanos, que tiene 40 años de trabajar específicamente en la ciudad de Guayaquil, hemos venido registrando una línea de tiempo en la que eh, identificamos motivaciones anteriores eh, a los hechos que actualmente están ocurriendo en las cárceles del Ecuador. Y concretamente hay un inicio de un episodio anterior que es eh, la eh, apertura de un nuevo modelo carcelario hacia inicios del 2010, eh, en la cual se multiplican los centros carcelarios y se registra también un descenso de la población carcelaria que llega a registrar a 9.000 90, personas, personas privadas de la libertad, 2010. Eh, con este nuevo modelo carcelario. Y además eh, un ascenso extraordinario en relación a la, a, a la acumulación y, y al, al encierro. En 2018 se registran 40.000 personas privadas de la libertad. Esto eh, llega a eh, considerar al Comité de Derechos Humanos eh, por eh, eh, registro de incidentes de violencia extrema y de hacinamiento como condiciones de tortura. A, estos, eh, a este periodo también eh, lo debemos, de, debemos de incluir el hecho de una restricción sistemática y generalizada eh, al trabajo de los organismos de derechos humanos en el Ecuador que desde 2010 estamos, en términos generales, impedidos de hacer nuestro trabajo eh, al interior de las cárceles. Incluso hemos sido testigos del impedimento para eh, la labor de instituciones como la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que es el ente, eh, digamos, que coordina el mecanismo de prevención contra la tortura eh, en esto. Y el otro elemento que quisiera también señalar como característica de este periodo que sirva como antecedente a lo que ahora nos está ocurriendo, es la eh, eh, constante criminalización de los familiares de las personas privadas de la libertad, concretamente a través de eh, el, el, la práctica de tortura en relación a revisiones íntimas que sufren las mujeres y las defensoras legales de las personas privadas de la libertad. Esto lo hemos denunciado de manera sistemática, ha sido recogida por el sistema interamericano como el sistema universal de protección de derechos humanos y este, eh, consideramos que este es un, un elemento, digamos que es reiterativo porque se reincide, el Estado reincide en señalar a las familias como responsables del tráfico de armas y de sustancias ilícitas al interior de las cárceles. Nosotros hemos señalado, y con esto termino, que la crisis carcelaria se debe específicamente a la ausencia del control y la gobernanza de los centros carcelarios por parte de las instituciones del Estado, y no las familias, que están siendo criminalizadas eh, de manera reiterada. Creemos que el discurso oficial eh, este Justifica, se excusa eh, en relación a eh, una guerra eh, o un conflicto entre bandas, eh, exonerando su responsabilidad con relación a la vida y a la intimidad física de los 40.000 personas que se encuentran en estado de secuestro por bandas armadas que eh, trabajan de manera absolutamente eh, este, en complicidad con eh, las instituciones del Estado. Muy bien, eh, un saludo con todas y con todos. Mi nombre es Fernando Bastías, del Departamento de Litigio Estratégico. Agradeciendo a la comisión por haber convocado esta sesión y sobre todo agradeciendo a las, familia las familias que se encuentran el día de hoy. Mi intervención únicamente va a ser un breve diagnóstico sobre la situación de las cárceles en el Ecuador en el ámbito eh, legal, eh, que me parece que ustedes ya están completamente enterados debido al informe sobre la situación de... Personas privadas de libertad que la misma comisión ya ha emitido. Entonces, eh, seré sumamente breve, más bien para darles el paso a las familias. Eh, primero, centrar en esta falta de institucionalidad que existe en el Ecuador para poder ejecutar una real política penitenciaria, ¿no? Por un lado, tenemos al SNAI que no cuenta con el presupuesto suficiente, ni siquiera tiene voto dentro de la mesa que se encarga de la ejecución de la form formulación de política pública, y por otro lado, tengo el mecanismo de prevención contra la tortura y tratos crueles inhumanos de degradantes, la Defensoría del Pueblo. En una petición que nosotros le hicimos a la Defensoría del Pueblo sobre cuáles son los obstáculos que tiene esta para poder ejecutar sus funciones, nos señaló primero lo del presupuesto. Solamente hay cinco personas en el mecanismo para poder actuar en todo el Ecuador tomando en cuenta que el exo de crisis. Entonces, esa falta de institucionalidad no permite, primero, ejecutar una política pública penitenciaria integral y, segundo, impide monitorear realmente lo que está ocurriendo actualmente en el Ecuador. Eh, en ese sentido, me permito citar también un producto eh, nuevo que es importante que la Comisión lo tenga y es el informe de la Comisión de Pacificación que creó el Ejecutivo para poder eh, responder ante la crisis carcelaria. Y este informe de lo que termina concluyendo es que los centros de rehabilitación no son centros de rehabilitación como tal, más bien son cárceles que se convierten en verdaderas escuelas de crimen y que ese resultado se debe al sistema punitivo y crónicamente ineficiente en el cual actualmente nos encontramos. Y así comienza a derivar las distintas condiciones de vulnerabilidad que tienen las personas privadas de libertad, que coinciden con el informe que ha desarrollado la Comisión Interamericana. Frente a eso, nosotros como sociedad civil hemos hecho un petitorio de información a cada institución pública y otros organismos que forman parte del Estado sobre cómo están realizando sus gestiones para poder cumplir estas 80 recomendaciones sumamente puntuales y directas que ha hecho la Comisión y hasta ahora solamente hemos recibido información de la Defensoría del Pueblo, del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado. El resto de instituciones no se ha pronunciado, lo que nos parece que esas recomendaciones son tomadas como un segundo plan. Y para finalizar mi intervención, el principal problema de la falta de actuación de la política pública, y eso no sé si lo podemos compartir de las presentaciones que hemos, eh, le hemos compartido a ustedes, quizás, no sé si tengamos acceso a esas diapositivas. En todo caso, la respuesta del Estado siempre ha sido unitivista y ni, en ningún momento ha llamado a una construcción participativa integral con enfoque de derechos humanos, no solamente a la política pública, sino también a la rehabilitación de las víctimas de las cárceles, es decir, las familias. De hecho, justamente por eso la audiencia del día de hoy se va a centrar específicamente en las condiciones de las personas privadas de libertad y sus familias. Las condiciones de las pri personas privadas de libertad, todas ustedes lo conocen, eh, ahora vamos a desarrollar un poco en qué condiciones se encuentran las familias y para el efecto no sé si podamos compartir las dispositivas que eh, les extendimos por correo electrónico, si no, no, no hay problema. Bueno, eh, continuamos entonces con el testimonio de la familia. Bueno, este, buenas tardes con todos. Eh, agradecido una vez más esta, por esta sesión, por esta convocatoria, esta sesión. Eh, de esta forma se hace ver que en realidad no estamos tan ignorados eh, en la sociedad, ¿no? Nosotros somos familiares. Me presento, yo soy un campusano soy familiar de una de las personas que fue asesinada en, una, en las últimas masacres que ocurrieron aquí en el Ecuador. Tanto como yo, existimos varios que conformamos esta comisión encargada de buscar la justicia en las cárceles. ¿no? Así como yo he vivido esta pérdida en un centro carcelario, varios de nosotros también hemos vivido lo mismo y coincidimos en eso. Las masacres carcelarias no es algo nuevo no es algo que ha ocurrido recientemente, es algo que ya viene hace tiempo. Y tampoco es algo que se ha terminado, es algo que sigue, es algo que continúa. ¿no? El, actualmente, en los últimos años, hemos vivido una ola una ola de, de masacres carcelares, de violencia en las cárceles, que se ha visto evidenciada en los medios, desmembramientos, eh, quemando gente viva. Son varias de las cosas que hemos vivido nosotros, que varias personas anteriores a nosotros vivieron y que más adelante, porque esto sigue, otras personas también lo vivirán, ¿ya? si es que no se encuentra una solución a ello. Las masacres carcelarias no es algo más que consecuencia de un mal servicio estatal, eso es evidente, las cárceles son un servicio estatal, más allá de que se busca ir a recluir a aquellas personas que han cometido algún delito, que no se encuentran aptas para convivir con la sociedad y buscar que se rehabiliten para después, cuando ya se encuentren aptas, se reinsercen a la sociedad, estas cárceles, a través de ello, dan un servicio, un servicio que los obliga, mediante la Constitución, a garantizar ciertos derechos, derechos a la vida, derecho a una vida digna, entre otros. ¿no? Entonces, este servicio estatal, que es de las cárceles, debe ir direccionado a aquellos aquellos estándares internacionales, a la Constitución y a aquellas recomendaciones que ya existen. Si no se apean a esos estándares, si vulneran derechos, si no no escuchan las recomendaciones, existe un mal servicio estatal. Es evidente que dentro de las cárceles en Ecuador no hay control estatal. Vemos varios videos donde hay armas, vamos, vemos varios videos donde varios pabellones están eh, comandados por estas bandas delictivas, realmente entendemos la parte de que es muy complicado debido al hacinamiento poder controlar a tal cantidad de gente que se encuentra privada de la libertad. Es evidente, pero eso no es excusa para no hacer nada. Entonces, nosotros los familiares, en el momento en que nuestros familiares estuvo privado de la libertad, tuvimos que vivir no solo angustia, sino que también tuvimos que vivir sacrificio económicos, porque realmente para poder garantizar, entre comillas, la seguridad de, nuestras de nuestros familiares, tuvimos que realmente desprendernos de ciertos bienes económicos para, entre comillas, garantizar la seguridad que en realidad debió haber sido garantizada por los funcionarios estatales que se encuentran en dicho centro carcelario. Pero en vista de que ellos no poseen el control de este centro, nos vemos obligados a a negociar la seguridad de nuestros familiares con personas que realmente se dedican a estos actos delictivos. Este, otro punto importante es que una vez que ocurrieron estas masacres en donde el Estado no hizo absolutamente nada, ¿no? el Estado no buscó la manera de, ¿sabes qué? Cometió un error. No le garantice a tu familiar la seguridad, el derecho a la vida, la integridad. Pero ¿sabes qué? Puede, puede, puede enmendar ese error contigo. Dime qué te pasó, ¿sufriste algún trauma psicológico? ¿Sufriste alguna pérdida este, realmente económica? ¿Puedes solventarte económicamente? ¿Puedes vivir sin ese familiar? Realmente tampoco en ese sentido no se hizo presente el Estado. Y peor aún cuando ocurrieron las masacres, que realmente cuando intentábamos obtener información, hubieron personas que estuvieron aquí en este comité que después de un mes, dos meses, no pudieron obtener información de su familiar. O sea, en un mes le dijeron, no, él está vivo. El otro mes, no. Realmente ahorita pudimos identificar que él, él ha fallecido en la última masacre. Entonces, realmente juegan con la, con, la, con la mente de las personas, de, esta, que, de los familiares de las personas, haciéndoles creer algo que no es verdad, haciéndoles vivir una angustia que realmente los afecta mentalmente. En ese sentido, tampoco el Estado se ha hecho presente. ¿Sabes qué? te voy a dar una ayuda psicológica. ¿Sabes qué? Es verdad, me equivoqué. O sea, el Estado no busca hacer lo máximo que es acabar de raíz con esta crisis carcelaria y tampoco hace lo mínimo. El Estado no hace absolutamente nada. Es decir, no busca arreglar el problema macro, que es la, la, la crisis carcelaria, la violencia carcelaria. Tampoco busca arreglar los problemas micro, que son los, las personas que hemos sido víctimas, que hemos perdido familiares adentro. O sea, no hace ni lo poco, ni hace ni lo mucho, o sea, no hace absolutamente nada. ¿ya? En ese sentido, realmente nos sentimos, creemos que el Estado se ha equivocado rotundamente y pienso que más allá de ver esto como unas críticas, más allá de ver esto como algo que pueda dañar el nombre del Estado o hacernos ver como incompetentes, tomen estas recomendaciones, tomen las recomendaciones internacionales, tomen las recomendaciones que le han hecho este, ciertos organismos internacionales, y mejorar esta situación para que acabe esto, para que otras personas más adelante no vivan lo que nosotros vivimos en este momento. Muy buenas tardes. Les a la señora Mirta Preciado, madre de uno de los PPLs fallecidos en la masacre de noviembre. 28 del año pasado en esta tarde que vamos un poco a conversar del tema créalo que es muy lamentable pasar justamente este momento y recordar lo bebido del año pasado porque nosotros como familiares nos sentimos impotentes nos sentimos súper que mal tener la pérdida de uno de nuestros seres queridos en este caso yo perdí en la masacre a mi hijo, a mi hijo Tyron, lo cual tenía solamente 26 años de edad y, y mi hijo era un chico de los que estaban allí detenidos Pero nosotros nos hemos unido a esta lucha con el afán y de querer de en algo succionar, tratar de ver en qué nos puede el Estado con nuestras recomendaciones y lo vivido que tuvimos el año pasado que en algo y, en de, y trate de mejorar el Estado. Porque el Estado aquí en el Ecuador no es garantista sobre los derechos humanos. Y mucho allá de la pérdida que vivimos con nuestros familiares, es muy lamentable que saber que otras familias lo tengan que vivir, otras personas tengan que vivir el proceso que nosotros vivimos. Es un poco duro conversar y saber, y poderles explicar a ustedes de que perder a un ser querido en estas masacres es algo sumamente doloroso y complicado porque en su momento a cada uno de nosotros los familiares tenemos algo y una historia vivida en ese momento lamentable. Pero, sin embargo, a mí me indicaban que mi hijo estaba vivo en el pabellón 12 a la 1, donde en la morgue me decían que mi hijo estaba muerto, estaba calcinado, estaba quemado, estaba mutilado. Entonces, es un proceso que quien les habla y nosotros, los familiares, nos hemos unido a esta lucha y decimos que no vuelva a pasar en el Ecuador lo que ha pasado y lo que ha venido pasando anteriormente. Qué bueno que ustedes estén preocupados de la situación que sucede en el Ecuador. Yo quiero decirles que estoy totalmente agradecida y que este espacio no sea solamente para este momento, sino que se vuelvan a dar, se vuelvan a replicar esto. Este, este conversatorio para llegar a acuerdos, para fijar algo, para ver en qué se puede hacer el Ecuador, en qué ustedes pueden apoyar y nosotros como familiares de nuestros PPLs pedirle de que no nos abandonen de que el Estado tiene que ser garantista, de que ustedes con alguna recomendación que pueden dar soluciones a esta problemática que está pasando acá en el Ecuador. Quiero decirles que todos los familiares estamos sumamente afectados. No si hemos los hijos de los fallecidos, las esposas de los fallecidos, las madres de los fallecidos. Todos los familiares estamos totalmente destrozados de saber que eso nunca se ha dado y que no se vuelva a dar en nuestro país, porque todavía esa pérdida que hemos tenido, no la hemos superado y creo que nunca la vamos a superar porque fue algo que, que en verdad nunca se ha dado en nuestro país. Entonces, quiero decirles que muchísimas gracias. Que esto no termine aquí, sino que sigamos en conversaciones para ver qué podemos hacer nosotros. Eh, muchas gracias por sí, la intervención de Sociedad Civil. Eh, muchas gracias. Y antes de dar la palabra de usted, a ustedes, eh, al Estado, perdón, no nos tiene nada que agradecer. La comisión está aquí cumpliendo su labor. Eh, le doy la palabra entonces al Estado por 20 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, y un saludo muy cordial también a todos los distinguidos comisionados, brevemente también a los representantes y a los familiares. ...que han hecho parte de la presentación del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos... cuya exposición hemos seguido con mucha atención, con mucha preocupación y también con, con solidaridad. Como conocen los distintos comisionados, la situación de las cárceles... ...que es el tema que estamos abordando esta tarde sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sus familias en el Ecuador... Es un asunto que concita la mayor atención, preocupación y prioridad por parte del gobierno nacional. El propio presidente de la República ha establecido esta situación por los hechos que son de conocimiento público. La más alta prioridad del Estado ecuatoriano y él personalmente ha puesto particular énfasis en la atención y seguimiento a la situación en de las personas privadas de libertad, de sus familias también, obviamente, y de las cárceles y de los centros penitenciarios en general. Eh, así que, de parte de la, del Estado ecuatoriano, también es propicia esta oportunidad para abordar este tema. Eh, nosotros uh, nos complacemos de tener este espacio para eh, discutir, cambiar puntos de vista y, y trabajar conjuntamente para abordar esta problemática. Eh, para este efecto eh, nos acompañan varios representantes del, del Estado ecuatoriano eh, y si me permiten yo pasaría a hacer la presentación de cada uno de ellos y de sus instituciones. En primer lugar, la Secretaría de Derechos Humanos, que es la institución rectora en la materia, está representada por Claudia Balseca, quien es la directora de Política Integral y Promoción de Derechos Humanos en dicha secretaría. Nos acompañan también representantes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas, Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, conocida por sus siglas SNAI en el país. que eh, Está representada por Ana María Coronel, quien es la directora de Diagnóstico y Desarrollo Integral de la Subdirección de Rehabilitación Social y Reinserción. Y por Fanny Noemimo Golión Ruiz, quien es la subdirectora de Rehabilitación Social y Reinserción. También está representada esta tarde la Procuraduría General del Estado, que es la instancia de contraparte de la, de la CIDH en el país, eh, con María Fernanda Álvarez, que es la Directora Nacional de Derechos Humanos, a quien acompañan Carlos Espín, que es el Subdirector Nacional de Derechos Humanos, Alfonso Fonseca, que es abogado en dicha dirección, y también la doctora Mirelia Tonato, igualmente eh, abogada en dicha, uh, en dicho departamento. Por parte del Ministerio de Relaciones de Exteriores de Movilidad Humana de la Cancillería Ecuatoriana está la segunda secretaria Anamelia Sansa, quien es la directora del Sistema Interamericano uh, Subrogante, que está a cargo actualmente de la, del Sistema Interamericano en la Cancillería Ecuatoriana. Y de parte de la representación permanente del Ecuador, aquí eh, Sandra Cisalema, quien es nuestra experta, la primera secretaria a cargo del seguimiento de estos temas de la misión. Así que con, con esta pequeña introducción, señora presidenta, distinguidos comisionados, cedería yo la palabra a la directora a Claudia Balseca para que haga uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos y todas. Eh, como ya lo mencionó, mi nombre es Claudia Balseca. En primer lugar, quisiera agradecer a la sociedad civil por sus comentarios, que los tomamos con mucho agrado y lo, lo, lo anotamos justamente porque estamos conscientes de que el tema del Sistema Nacional de Rehabilitación Social es algo del día a día que tenemos que seguir trabajando y trabajando en conjunto y todos los comentarios serán bienvenidos y tomados en cuenta para la construcción de nuevas políticas e instrumentos. En segundo lugar, quisiera referirme de manera muy particular a la política pública de rehabilitación social que fue lanzada el 21 de febrero del 2022. Justamente, eh, como se mencionaba antes, la política pública previa a esta era una política eh, penitenciaria. Sin embargo, hemos querido actualizar la misma y hacer una política pública que tenga un enfoque de derechos humanos y justamente hemos puesto a las personas privadas la libertad en el centro de esta política pública. Para nosotros era muy importante poder construir la misma con las personas privadas de libertad y con todas las personas que conforman el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Para esto, nosotros realizamos 60 sesiones de trabajo, 7 mesas técnicas con todas las personas que son parte del directorio del organismo técnico, 32 reuniones bilaterales con las mismas instituciones para la construcción de la política, 20 sesiones tanto con la sociedad civil como con la academia, porque es muy importante también incorporar su visión, que siempre va a ser diferente a la del Estado. Realizamos incluso nueve visitas a Centros de Privación de Libertad y CAIS, y tuvimos varios encuentros con familiares de las personas privadas de la libertad y ex personas privadas de la libertad que nos ayudaron a alimentar qué querían de nuestra parte para la política pública. Como resultado de esto, eh, se lanza la política pública que tiene 12 ejes de trabajo, 65 dimensiones y 308 líneas de acción. Estas 12 líneas de trabajo son salud, trabajo, educación, el eje social y arraigo de rehabilitación, cultura, deporte, información, infraestructura, recursos humanos, alianza, convenios y cooperación y un acápito específico para los adolescentes en conflicto contra, contra la ley penal. Eh, una vez que se lanza esta política pública y al tener tantas líneas de acción, hemos realizado 10 sesiones de trabajo para poder priorizar cómo vamos a ejecutar la política pública y de qué manera se van a asignar los recursos y las tareas a cada institución responsable de la misma. Para esto, hemos determinado tres tipos de semáforos para dar un tipo de priorización. El verde como prioridad para ejecución de este año 2022, el amarillo entre 2023-2024 y el azul hasta el 2025. En este sentido, tenemos 90 actividades que se van a realizar este año, 138 en color amarillo, y 80 que se realizarán hasta el 2025 sin perjuicio de que evidentemente empiecen a ejecutarse desde este año. Es súper importante decir que la política pública se encuentra en implementación y en seguimiento permanente al más alto nivel, es decir, a través de nuestros ministros y desde la mesa técnica que la lideramos nosotros. De igual manera, es importante eh, mencionar que para la construcción de esta política pública no la realizamos solos, sino tuvimos apoyo de la cooperación internacional. Tuvimos un consultor permanente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que estuvo trabajando, el eh, vino de Paraguay, y estuvo trabajando en Ecuador y apoyándonos en este tema de construcción con una visión de estándares internacionales y con un acercamiento hacia las personas privadas de la libertad para poder hacer un levantamiento y que sea una política pública inclusiva. De igual manera, tuvimos la colaboración del Pacto, que eh, realizó varios aportes y revisiones a la política pública y además organizó un gran evento que fue el Consensus Building, que incluyó a varios actores, tanto de la sociedad civil, academia, cuanto del Ejecutivo y todas las funciones del Estado, que nos permitió justamente buscar soluciones a todos los problemas que tiene el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Y creo que finalmente es importante mencionar que en seguimiento a la visita de la CDH en el mes de diciembre, eh, nos estamos eh, ahorita de manera técnica haciendo el análisis jurídico de los términos de la firma de este memorando de entendimiento, que sin duda va a ser un apoyo muy fuerte que la CIDH nos pueda apoyar en estos temas y va a ser fundamental para tomar los pasos necesarios que nos permitan alcanzar una verdadera rehabilitación social. Eso de mi parte como Secretaría de Derechos Humanos y voy a dar paso al SNAI para la siguiente parte de la intervención por parte del Estado. Buenas tardes con todos, señora presidenta, señores comisionados, sociedad civil, familiares de las personas privadas de libertad, por parte del general Pablo Ramírez, extendemos un saludo y agradecemos este espacio para poder trabajar conjuntamente y poder construir un sistema penitenciario y de rehabilitación social que sea efectivo y eficiente a favor de las personas privadas de libertad. Vamos a exponer algunos puntos que ha trabajado el sistema penitenciario. ¿Me permiten, por favor, compartir una presentación para tener datos más específicos? ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, se puede ver. Muchas gracias. Sobre el tema de la población penitenciaria, cómo ha evolucionado durante estos últimos años, es importante tomar en cuenta que el pico más grande que tuvimos de población penitenciaria fue en el 2019, con una población de 39.569 personas. Actualmente, con corte 3 de junio del 2022, podemos ver que tenemos en los 36 centros de privación de libertad a nivel nacional, 30.891 hombres y 2.139 mujeres privadas de libertad. ¿Por qué se menciona este dato? Porque es importante ver cómo la población penitenciaria desde el 2019 hasta la actualidad ha estado en decrecimiento. ¿Qué ha hecho el SNAI para mejorar los problemas que acarrean años en el sistema penitenciario? El problema más grande y que es la base del sistema es la debilidad institucional que bien mencionaron los familiares de las personas privadas de libertad. La primera acción que se tiene es el fortalecimiento institucional. Desde que se creó el SNAI hace dos años, no teníamos una estructura o un estatuto orgánico aprobado. Eh, hace un mes se aprobó recién el modelo de gestión institucional y el estatuto orgánico en la matriz de competencias del SNAI. Esto que nos permite tener mayor institucionalidad y generar procesos para tener procesos de rehabilitación más contundentes. Otra forma de generar institucionalidad es, por ejemplo, en la participación directa en la asamblea en la creación de normas. Y específicamente la que no, más nos interesa en el sistema penitenciario fue la ley de uso del legítimo de la fuerza, en donde ya se reconoce al cuerpo de seguridad y vigilancia como un grupo de fuerza que necesita tener más estructura y una normativa que les permita actuar eficientemente en el sistema penitenciario. Adicionalmente, el general generó 150 indicadores de gestión y resultados hacia los directores de los centros, equipo técnico, equipo de seguridad y a nivel de eh, planta central también se está midiendo el trabajo de las personas que trabajamos en el sistema penitenciario. Pareciera que es un tema administrativo sencillo, pero en el sistema penitenciario no había este control, indicadores de gestión, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Es un tema administrativo que está generando resultados porque se está viendo cuál es el, el punto débil que tenemos en el sistema. Otra de las aristas con la que se está trabajando en el SNAI es el fortalecimiento del cuerpo y seguridad y vigilancia. Siempre se ha mencionado que el, el cuerpo, los agentes de seguridad penitenciaria están en déficit en relación al, a la población penitenciaria que tenemos. Ese es un diagnóstico que se ha realizado por parte de la CIDH y por varios organismos internacionales, pero las acciones han demorado mucho en fortalecer este cuerpo Sin embargo, eh, tenemos desde el 12 de abril del 2022 el proceso de selección y capacitación de 1.400 nuevos ASPs, lo que incluye una fase de selección que inicia este 1 de julio, la fase de formación y implica la dotación de uniformes y pertrechos para estos nuevos agentes. La capacitación, el dar uniformes, el dar dotación, permite que nuestros funcionarios penitenciarios tengan más empoderamiento, más institucionalidad y puedan ejercer su trabajo de manera más adecuada. Asimismo tenemos la adquisición de pertrechos, esposas metálicas, chalecos de protección balística, cascos, guantes anticortes, linternas y esto tiene un presupuesto referencial de 800 mil dólares. Varias de las acciones que vamos a, a, a indicar en esta presentación hemos puesto cuál es el presupuesto referencial que tiene cada actividad para que se demuestre que el Estado ecuatoriano está invirtiendo en el sistema. Después de estas últimas crisis que tuvimos violentas, lamentables en los centros penitenciarios, el Estado ha dado mucha fuerza, especialmente en fuerza financiera, que queremos que ustedes revisen en la presentación. ¿Cuál es el presupuesto que se está dando a cada una de estas actividades? Otra de las aristas es el fortalecimiento de la infraestructura que existe en nuestros centros penitenciarios. Como ustedes saben, muchos de nuestros centros son centros que tienen más de 30 y 40 años de construcción y eh, en la administración del general Pablo Ramírez se, han, eh, se está haciendo la adquisición de materiales de construcción para el fortalecimiento de los centros penitenciarios con un presupuesto referencial de 900 mil dólares. Se está haciendo el reforzamiento de muros de seguridad perimetral con un presupuesto referencial de 5 millones de dólares. Los centros que están priorizados son Guayas, Santo Domingo, Manabí, Esmeraldas y especialmente después de la recomendación que tuvimos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se está haciendo la reconstrucción del muro perennitral del CPL Guayas número 2, que es el centro femenino. Esto con el fin de reforzar temas de seguridad, lo que implica también un bienestar para las personas privadas de libertad. Otra de las aristas es incrementar la seguridad y protección en los centros de, eh, penitenciarios. Tenemos un sistema integrado de dos salas dinámicas. ...de análisis y monitoreo unificado para fortalecer los centros de privación de libertad. Esto tiene un presupuesto de $1.400.000. Asimismo, eh, estamos fortaleciendo la radiocomunicación que existe al interior de los centros... ...con mayor seguridad, con más tecnología, con un presupuesto de $750.000. En vista de la necesidad institucional... Se declaró, eh, mediante resolución, que puede, ustedes pueden tenerla ahí en la presentación, el 27 de mayo, una resolución de estado de emergencia. ¿Qué le permite al SNAI esta declaración de estado de emergencia? Son varias aristas de actividades, pero las tres actividades principales que queremos demostrar son eh, la implementación de un sistema informático para el registro administrativo biométrico y de gestión penitenciaria. Que esto está anclado con el censo penitenciario que se tiene determinado bajo responsabilidad también con el directorio del organismo técnico. Pero ¿por qué es importante un, la implementación de un sistema informático? Todos sabemos en el sistema penitenciario que la arista o el talón de Aquiles que más débil que tenemos es el manejo de la información. Sin información no podemos otorgar información oportuna de lo que está pasando en los centros penitenciarios, que es la principal observación que nos hace la CIDH en su escrito al tener un sistema que nos permita tener información verídica, verificada con el Consejo de la Judicatura sobre el estado procesal de las personas privadas de libertad, podemos tener información oportuna. Este sistema informático tiene un presupuesto referencial de 3 millones de dólares, sobre el cual el SNAI ya está elaborando los TDRs y todo el proceso de contratación para poder ejecutar oportunamente este proceso. Adicionalmente, para bajar el hacinamiento de los centros penitenciarios, porque el hacinamiento es un factor negativo que no permite generar cambios en el sistema, se creó el proyecto RENACER. Este proyecto RENACER es la contratación de 100 profesionales de diferentes eh, profesiones. ¿no? Son psicólogos, abogados, trabajadores sociales y personal de apoyo que permitirán sacar del sistema penitenciario con beneficios penitenciarios a 7000 personas que ya tienen el tiempo cumplido pero por la escasez de personal que tenemos en el sistema, no han podido salir. Esta repotenciación de personal con el proyecto Renacer está permitiendo agilitar estos procesos y que las personas que tienen estos beneficios, digamos, en, al interior de los centros sin tramitar, están ya saliendo estas personas. ¿Cómo reforzamos este proceso del sistema informático y del proyecto Renacer? Es con la digitalización de toda la información. Esto va a permitir que la información fluya mejor en el sistema, sea más eficiente y podamos tramitar los beneficios penitenciarios de manera mucho más rápida. Otra forma que el SNAI está eh, trabajando para mejorar los procesos de alimentación en los centros penitenciarios, que también es un, un punto siempre de, de controversia, se está dividiendo en tres territorios el proceso de alimentación. Aquí pueden ver en el mapa, tenemos dividido en la zona norte una, una división que va a abarcar a 11.746 personas privadas de libertad. Una segunda división, que es en la parte sur, que va a abarcar a 9.219 personas. Y en la tercera etapa, solo va a estar enfocado en Guayaquil, que es en donde tenemos eh, la mayor población penitenciaria. ¿Cómo estamos bajando el hacinamiento? Y creo que es importante que se tome en cuenta esto. El Estado ecuatoriano, el presidente de la República, ha emitido tres decretos presidenciales sobre indultos. Tenemos los dos primeros que fueron el 22 de noviembre del 2021, que fue para las personas con enfermedades catastróficas, y el último del 21 de febrero de 2022, que fueron para delitos menores. Como podemos ver en el cuadro, tenemos eh, el número de personas que han salido beneficiadas por estos tres indultos. Por eh, el indulto tres, eh, número 35, tenemos 709 personas que han salido durante todo este año. Todas estas acciones que les estamos comentando, el proyecto Renacer y los indultos, se puede verificar en este cuadro la reducción del hacinamiento en un 17% en cinco meses. Ustedes pueden ver que estas actividades, eh, estos que se ha trabajado conjuntamente con el Estado, está teniendo un resultado positivo y hemos reducido el hacinamiento, con el objetivo de dignificar, humanizar las condiciones de las personas privadas de libertad. El hacinamiento es un factor que no permite dar procesos de rehabilitación individualizado, pero al bajar el hacinamiento con estas herramientas que estamos demostrando, es posible dignificar el sistema penitenciario. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias a la representación del Estado. Entonces, en estos momentos vamos a escuchar al señor Jan Yarab de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Adelante, por siete minutos. Estimada Presidenta, comisionadas, comisionados de la CIDH, representantes del Estado y de la sociedad civil, todas y todos presentes, es un honor y un placer estar de nuevo entre ustedes representando la Oficina del Autocomisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y participar en esta audiencia sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad y sus familiares en el Ecuador. Mi presentación tendrá como objetivo contribuir a nuestro entendimiento común de los problemas que aquejan el sistema penitenciario del Ecuador. En gran parte de la región latinoamericana, los sistemas penitenciarios sufren de varios problemas crónicos que no son ajenos al Ecuador. Las condiciones materiales, poco dignas, que en muchas ocasiones podrían ser en sí mismas consideradas como trato cruel, inhumano o degradante. El insuficiente acceso a las medidas de rehabilitación social con grandes dificultades en el goce de los derechos, tales como el derecho a la salud, al agua y saneamiento, la alimentación, la educación, al trabajo, el sobreuso de prisión preventiva y el constante crecimiento de la cantidad de personas privadas de libertad resultando en sobrepoblación y hacinamiento por causa de políticas penales demasiado punitivas, particularmente en materia de droga, que afectan de manera desproporcional a los grupos desfavorecidos y marginados de la sociedad y al mismo tiempo están causando un crecimiento sin precedente en cuanto al encarcelamiento de la población femenina. Sin embargo, además de estas características que comparte con otros países de la región, el Ecuador, como bien se sabe, ha vivido una serie de eventos que eh, tan solo se pueden caracterizar como masacres, que hacen que la situación del Ecuador resulta especialmente dramática. Esto es una cuestión de seguridad, pero también de derechos humanos, porque Garantizar la protección del derecho a la vida para las personas bajo su custodia es una obligación indiscutible del Estado. Perder la vida en un acto de violencia extrema nunca puede ser parte de la pena. Y las familias de las víctimas tienen todo el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. Las investigaciones tienen que asegurar la rendición de cuentas no solo por parte de los autores materiales, sino también por parte de los autores intelectuales de estos hechos y por parte de los funcionarios públicos quienes eventualmente estaban coludidos o responsables por omisión. Pero además de la investigación y la reparación de las víctimas, se necesitan cambios estructurales. Junto con nuestra agencia hermana, UNODC, hemos elaborado a mediados de 2021 un diagnóstico del sistema penitenciario en el Ecuador Acompañado de una hoja de ruta para una reforma integral que pusimos a la disposición de las autoridades ecuatorianas. En gran parte de nuestras observaciones y recomendaciones coincidimos con otros actores y expertos internacionales. Entre nuestros hallazgos, permítanme por favor destacar el hecho que en uh, 13 años el número de personas privadas de libertad en Ecuador triplicó. Hay que admitir que que en su tiempo las autoridades intentaron enfrentar esta tendencia a través de una nueva política que logró a corto plazo eliminar o reducir el hacinamiento a través de la construcción de nuevos centros penitenciarios. Sin embargo, como muestran los recientes trágicos eventos, esta solución no ha sido exitosa. La recién adoptada posición común de las Naciones Unidas sobre encarcelamiento Destaca que los problemas crónicos de sistemas penitenciarios no se pueden resolver simplemente construyendo a nuevas cárceles y encarcelando cada vez más personas, puesto que esto constituye un círculo vicioso. Eh, no quiero simplificar, las causas de las masacres son multifactoriales, desde la creciente presencia de nuevas estructuras del crimen organizado, hasta errores en la gestión y en la corrupción. Pero llama la atención que prácticamente todas las masacres ocurrieron en las nuevas cárceles de gran tamaño, que deberían haber sido la solución. Y de hecho, las experiencias internacionales demuestran que estas grandes cárceles no favorecen la resocialización, porque suelen estar más alejadas de los centros urbanos, dificultando el acceso de las personas privadas de libertad a los contactos sociales con sus familias, así como el acceso de sus abogados, y que por su gran tamaño resultan difíciles de controlar y tienen la tendencia de caer bajo control del crimen organizado. La mencionada hoja de ruta que propusimos tiene cuatro pilares. Uno de ellos es la elaboración de una nueva política pública de rehabilitación social. Y en este contexto, quiero reconocer la apertura del gobierno del Ecuador, quien invitó a nuestra oficina a proveer asistencia técnica a la elaboración de esta política pública, en la cual se realizó una amplia consulta de diversos actores. Y hemos podido contribuir a que sea una política pública basada en derechos humanos. Estamos convencidos que se trata de un documento prometedor. Apreciamos el hecho de que se designaron fondos a dicha eh, política pública y también valoramos las medidas para reducir el hacinamiento y consideramos como un avance la reciente adopción eh, de la ley eh, del uso legítimo de la fuerza. Pero sí también entendemos que la política pública requiere seguimiento y un esfuerzo coordinado para su implementación, para que no se quede solo en el papel, que tiene que ser internalizada por toda una gama de actores. En primer lugar, obviamente, el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI. Además, recordemos que la política pública de rehabilitación social representa tan solo uno de los cuatro pilares de lo que se identificó como necesario para una reforma comprensiva. Asimismo, se necesita avanzar en los demás, esto es, en la seguridad adentro del sistema, porque sin garantizar las condiciones mínimas de seguridad, cualquier implementación de la política de rehabilitación social resulta casi imposible. Así como la mejora radical de la gestión del sistema, los esfuerzos de combatir la corrupción y la necesidad de reducir la sobrepoblación. Y cuando hablamos de la necesaria reducción de la sobrepoblación, destaco que no estamos a favor de continuar haciéndolo a través de la construcción de nuevos centros penitenciarios. Este camino puede hasta traer más problemas que soluciones, lo que apoya nuestra oficina es más bien un cambio de política penal, un cambio que permitiría reducir el actual sobreuso de prisión preventiva, revertir las lamentables tendencias de proliferación de tipos penales y endurecimiento desproporcional de penas, y que favorecería la utilización de penas no privativas de libertad. Reitero el compromiso de la oficina de seguir cooperando con las autoridades del Ecuador en sus esfuerzos de abordar este tremendo desafío y de seguir acompañando a la sociedad civil y a las víctimas. Les agradezco por su atención. Muchas gracias al señor Jan Yarab. Inicia su participación la Comisión Interamericana y en primer lugar le doy la palabra al primer vicepresidente y relator para Ecuador, al comisionado Espartoral. Muchas gracias, presidenta. Muy buena tarde a mis colegas, equipo de la Secretaría Ejecutiva, a las personas de la sociedad civil, representante también de Naciones Unidas, Jan Yarab, y a los representantes del Estado. Eh, quisiera iniciar por reconocer la intervención de las diferentes personas de la sociedad civil y especialmente también eh, mi solidaridad por aquellos familiares de lamentables víctimas de los hechos violentos de las cárceles, un testimonio ...muy valiente que hemos escuchado en esa intervención, que nos pone de manifiesto, sin duda alguna, que lo ocurrido, lamentablemente, en los hechos carcelarios, eh, ha trascendido a tener un impacto al seno de diferentes familias, de madres, hermanos, hijos, y que además de abordar el problema... Eh, estructural de la crisis carcelaria como tal, y eh, es necesario que haya un diálogo, que haya una comunicación del Estado de una manera más estrecha con las organizaciones eh, de la sociedad civil, con los familiares, a efecto también de abordar estos efectos de un necesario apoyo, reparación y eh, incluso, eh, digamos, un soporte respecto a la realidad de esos efectos que han tenido estos hechos, en donde lamentablemente, estando bajo custodia y donde el Estado debía ser garante, han perdido la vida muchísimas, muchísimas personas. Eh, por otro lado, también quisiera eh, reconocer lo que nos ha presentado el Estado, algunas medidas que se han implementado una nueva política de rehabilitación que tiene, según nos indicaron, cuatro meses. También que en los últimos seis meses se ha venido reduciendo el hacinamiento alrededor de un 17%, comparado a que en los últimos tres años esa cifra de reducción era un 10%. Y creo que la presentación que nos hacía, eh, digamos, las personas del SNAI es un buen resumen. El, el PowerPoint que nos han presentado y es una información que, que nos la pueden enviar a la Comisión de Efecto que nosotros podamos tenerla de insumo para el análisis de esta, de esta situación grave. Quisiera también comentar que existe un compromiso de la Comisión Interamericana de continuar con el monitoreo y seguimiento de las recomendaciones del último informe sobre la crisis carcelaria. En esa visita a la cual tuve oportunidad de estar en Ecuador, pues nos dimos cuenta de una serie de fallas estructurales y eh, vimos una apertura del Estado también para poder concretar el poder apoyar en una asistencia técnica muy puntual. De hecho, se han tomado algunas decisiones del mes de diciembre a la fecha y en las últimas reuniones con representantes del Estado al margen de de esta audiencia hemos pues conversado en cómo eh, poder concretar esa asistencia eh, técnica para poder resolver algunos de los aspectos eh, digamos dentro de estas fallas estructurales del sistema carcelario eh, así que quería reiterar ese compromiso por parte de la comisión nosotros estamos en la mejor disposición y esperamos poder poder concretar ello y, y también apoyar en terreno eh, ante esta esta grave situación. Eh, quisiera también hacer una pregunta, una pregunta para tanto para la representación de, de las organizaciones y, y víctimas, así como para el Estado, y es que nos pudieran comentar cómo está eh, la apertura al diálogo, la posibilidad de diálogo, si existe algún tipo de de mesa o coordinación en donde precisamente lo que han planteado el día de hoy como una necesidad sea escuchado, sea atendido, pueda abordarse con alguna metodología de seguimiento. Eh, entendí por un momento eh, de la sociedad civil que, que hacían pues una petición de, de que se le ponga mayor atención y que el Estado, Estado asuma una, una mayor, digamos, responsabilidad que en el día a día le, le causa efectos en temas como pagar por la seguridad de las personas que están detenidas ante la inseguridad que existe por parte del Estado, eh, que existe una afectación en el seno familiar o en el entorno cercano de, de quienes perdieron una persona en esta crisis carcelaria. Es decir, hay muchas aristas de, eh, las cuales necesariamente tendrían que ser escuchadas, atendidas ordenadas, encausadas en alguna metodología de trabajo de seguimiento que haga que el Estado esté más cercano a esta, a esta situación grave, entonces hago la pregunta si dentro de las medidas que se han implementado en los últimos meses existe esa apertura existe ese canal o si no existe, cuál es eh, la postura respecto a que se puede implementar algo similar a eso, esa sería la pregunta que dejo en el ambiente y y quedó muy atento. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Le pregunto a la comisionada Rosemena si tiene comentarios o preguntas. Muchas gracias, Presidenta. Una eh, precisión solo. Mis saludos a todos y a todas. Y como dicen los ecuatorianos, con todas y con todos, muy buenas tardes. Eh, quiero expresar un saludo solidario a los familiares de las víctimas que nos han presentado hoy sus testimonios. Eh, agradecer al, al Estado por su apertura. Y yo recojo eh, un, un elemento, ya lo señalaba el comisionado Estuardo, ambas partes en este espacio, que es el valor que tienen las audiencias de la Comisión Interamericana, es un espacio de diálogo, y la sociedad civil y el Estado han utilizado la importancia del diálogo, de la comunicación, de trabajar juntos. La, eh, la, mi, mi convocatoria a que esto se traduzca efectivamente en espacios de participación con eh, la sociedad civil precisamente para trabajar un tema que definitivamente es complejo. Y una precisión que me gustaría escuchar tanto de, de parte de la sociedad civil como del de Estado es esta, este, este clamor de los familiares de recibir un apoyo en el orden psicológico, eh, social, para enfrentar precisamente los impactos tan, tan graves que pueden ser precisamente, que son, no que pueden ser, que son eh, eh, estas experiencias eh, vividas precisamente por los familiares. Y si eso está en, en funcionamiento eh, para, para, para, para este espacio de comunicación, eh, buscar precisamente esta respuesta como una prioridad. Gracias, presidenta. Muchas gracias, comisionada. Comisionado Hernández. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todas las personas aquí presentes. Saludo también con, con mucho afecto a los eh, familiares de las personas privadas de libertad mis mi saludos muy, muy solidarios. Eh, creo que los temas han sido puestos muy bien sobre la mesa. Eh, hay que destacar la cooperación que ha tenido el Estado para abordar esta crisis de una manera abierta y transpa transparente, eh, recurriendo a los organismos internacionales, incluyendo esta comisión que, como sabemos, eh, realizó una, una visita eh, liderada por el comisionado Estuardo Rallón el año pasado y al mes eh, de la visita ya había un informe con recomendaciones este, muy puntuales. Yo lo que quisiera destacar de esta, de esta conversación es el tema de la, de la prisión preventiva. Hemos escuchado las medidas que ha adoptado el Estado para mejorar las condiciones de detención. Creo que todas estas son muy, muy positivas. Una obligación primaria que tiene el Estado es la de garantizar un trato digno de las personas privadas de libertad. El Estado es garante de su vida y de su integridad. Y por lo tanto, estas medidas de mejora de los recintos penitenciarios siempre serán bienvenidas. Pero el, el tema de fondo lo planteó bien el, el señor Jan Yarab cuando nos señala que no es posible resolver el tema de la eh, penitenciario simplemente a través de la construcción de nuevas eh, instalaciones. Hay que ir al tema de fondo que, que es eh, la prisión misma. La prisión que debe de ser la última ratio y, y, y, y la obligación del Estado de buscar medidas alternativas. Eh, los indultos que ustedes nos han informado son medidas positivas para disminuir la, este, la, la, la, la prisión. Eh, nos han dado las cifras. Si mal no tomé nota, alrededor del 17% ha contribuido esto a la, a la disminución. Pero... Eh, imagino que aún los números siguen siendo, siguen siendo altos. Entonces, aquí lo que me gustaría saber es si dentro de esta, esta, esta política que están implementando se está tomando en cuenta el uso de la, de la prisión, sobre todo el uso de la prisión este, preventiva eh, y, y, y, y si en este tema está siendo abordado desde la perspectiva de recurrir a medidas eh, alternativas. Repito, con el fin de que la privación de la libertad sea eh, el, último, el último recurso eh, aplicable en estándares bien consolidados. La Comisión ha hecho a lo largo de los años un gran trabajo en la materia. Hay guías y manuales eh, para, que seguramente han puesto a disposición del Estado para abordar ese tema. Eh, con eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, primero me disculpo por el ruido. Eh, pero quería hacer eh, iniciar con mi solidaridad también a los familiares, de las personas que fallecieron en estas circunstancias, a quienes están aquí, pero también a todas aquellas personas que si bien no están en la audiencia, siguen luchando y siguen buscando justicia y reparación. Agradezco también la presencia del Estado y la información que nos han dado. Yo tenía algunas preguntas puntuales. La sociedad civil había hablado, había... Eh, he dado cuenta de circunstancias de registros corporales a las mujeres en las visitas, tanto familiares como defensoras. Y yo quería preguntarle si nos podrían abundar sobre, esas, sobre estas situaciones y también preguntarle al Estado si han iniciado investigaciones por estos hechos y qué medidas concretas están tomando. En esa misma línea eh, me preocupa de manera particular la situación de las mujeres en, eh, privadas de libertad. Lo que tiene que ver con la atención a su salud, pero sobre todo el caso de la salud sexual y reproductiva, la salud ginecológica, el tema de, de los niños y niñas, en caso que, que sean mujeres que están con, detenidas con niños muy pequeños, el impacto en las familias. Y de manera particular, eh, la señora Preciado eh, nos contaba ¿no? de, de cómo ha afectado esta situación a todas las familias y yo quería escucharla a ella y también al joven, perdón que no, no retuve el nombre, eh, si nos podrían comentar eh, sobre el tema de las medidas de reparación, ¿no? Por este impacto tan terrible que ha tenido, o sea, ¿qué es lo que se están esperando? ¿Qué es lo que se podría plantear en este diálogo eh, que el Estado está, está mostrando su disposición a sostener? Eh, dicho eso, le doy la palabra a la secretaria María Claudia Pulido. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Eh, un honor estar en esta eh, sala virtual y escuchar de primera mano a los familiares eh, de las víctimas y um, a la delegación del Estado. Eh, solamente dos puntos específicos. Por un lado, como decía el comisionado Ralón, eh, se presentó el 28 de abril esta de cooperación técnica al Estado de, de, de Ecuador, que eso incluye cuatro eh, ejes transversales: uno sobre reducción. De la población penitenciaria, uno segundo sobre la institucionalidad del sistema penitenciario, uno tercero sobre re, re, eh, reinserción social y uno cuarto sobre prevención de la violencia. Eh, un eje transversal del, de, de, de estos eh, eh, ejes o un subeje sería también el tema de reparaciones a las víctimas eh, de la violencia. Eh, este Decir que estamos muy atentos desde la Secretaría Ejecutiva también para absorber cualquier pregunta, consulta que tengan las autoridades del Estado. Y el segundo punto sería más como una pregunta. Aquí se ha avanzado por parte del Estado en información relativa a las medidas adoptadas desde el SNAI eh, y las... La pregunta que tendría yo, dado que esta crisis es una crisis estructural que eh, tiene, guarda relación con otras funciones o poderes del Estado, sería interesante saber qué medidas al igual se han ha venido adoptando desde el, la Corte Suprema de Justicia, desde la Fiscalía General de la Nación, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, el otorgamiento de, por un lado, medidas eh, de beneficios penitenciarios, y por el otro lado, eh, en cuanto a la solicitud de eh, encarcelamiento, eh, el monto de las penas y las decisiones de nuevos encarcelamientos por parte del Poder Judicial. También indicar que el Congreso Nacional tiene eh, un rol que jugar respecto de la tipificación de los delitos y eh, los beneficios y la, la flexibilidad para el otorgamiento de los, de los beneficios carcelarios por parte de las eh, autoridades judiciales. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias. Eh, le pregunto a la relatora, Soledad García, si tuviera preguntas o comentarios. Muchas gracias, presidenta. Muy breve para, para preguntar eh, cuáles son los principales desafíos que estarían ¿no? observando desde la sociedad civil, familiares, como desde el Estado en materia de derecho a la salud, dado que transitamos una pandemia y que, bueno, me, me constan las, las complejidades ¿no? del sistema de salud. En, en Ecuador, al igual que en la región, y, y también en cuanto al, al agua, saneamiento y alimentación de las personas privadas de libertad, en especial eh, pues, quienes tienen medio, menos medios económicos para procurar eh, su alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, relatora. Pasamos entonces a comentarios de la sociedad civil por diez minutos. Sí. Eh, bueno. Eh, gracias por la oportunidad. Eh, quisiera señalar algunas cuestiones acá que la representación del Estado ha expuesto. Y es, eh, en primer lugar, la oportunidad que hemos tenido. Eh, nos preguntaban para eh, este, participar en estas eh, planificaciones y dar, diseñar una respuesta adecuada a la crisis carcelaria. Eh, de parte de la Secretaría de Derechos Humanos hemos sido convocados y somos, digamos, parte de los actores de sociedad civil. El CDH es parte de al menos dos redes de derechos humanos en el Ecuador eh, para eh, el plan que ha señalado la representante de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero hasta ahí. No ha habido ningún paso más en esa línea. Y eso creo que es un tema que lo tenemos que de decir de manera categórica y clara. No ha habido ningún paso más en esa línea. Es decir, esto de la implementación de los acuerdos y de los planes que se tienen para la eh, superación de la crisis carcelaria, eh, no se han dado eh, en esto. Creemos que incluso la implementación de los recursos que se ha señalado ahí a, aún es un proceso y una promesa. Y eso, digamos, tiene que ver un poco con las eh, ausencias de, de, de mecanismos de actividad. Eh, Pese a que hay estados de excepción que podrían haber sido, digamos, eh, el escenario para que estas inversiones en términos económicos se den. Eh, hemos tenido que recurrir a pedidos de información que en muy pocas instituciones del Estado, en la Secretaría, el colega eh, Fernando Bastia lo ha señalado, eh, la Fiscalía en concreto, eh, la Defensoría pueblo nos ha respondido en la comisión en concreto. En, en esto. Hemos tenido que judicializar eh, pedidos de información sobre eh, el tema de la población carcelaria, que dudamos de las cifras que acá se están señalando. Porque no hay una certeza de la población carcelaria ni quiénes eh, están poblando cada pabellón. El gobierno no entra. Y eso ha sido, digamos, testigo directo de la comisión de la delegación que rápidamente acudió eh, al Ecuador luego de la masacre, especialmente de septiembre. Hemos tenido que judicializar la atención médica pensando en lo que se señalaba aquí sobre la situación de salud de los privados de la libertad. Había corpus correctivos eh, en relación a poder eh, mm, responder a situaciones de enfermedades catastróficas y este, crónicas que pueden ser Digamos, argumentación para una alternativa a la prisión preventiva no se ha dado. De manera eh, absolutamente eh, este, aleatoria eh, y discrecional se han dado estas medidas, incluso favoreciendo a actores políticos y a líderes de organizaciones criminales. Eh, no han recibido apoyo psicoemocional. Ellos nos pueden repetir y confirmar esto que estoy diciendo. Y los indultos han sido proporcionalmente de, pa, de poca efectividad con relación al, al número abundante en, en esto de población carcelaria. Se han dado indultos eh, a personas que conducen autos con llantas lisas. Y eso con relación al, al, al, al, al volumen de personas que están detenidas eh, en, en, en, en las cárceles de Ecuador eh, reduce a un estrecho margen de este, beneficios. Creo que la agilidad, y eso lo ha dicho la Comisión Interamericana. Sí, parece que se congeló. Esperemos un minuto, si no el tiempo se descuenta. Gracias. Eh, le pregunto a los colegas del equipo si pueden verificar con la sociedad civil. Sí, salió, ¿no? Creo que lo hemos donde... perdido. Tal vez, eh, Presidenta, yo sugiero eh, pasar sí. con la palabra al Estado y luego retomar ver, los cinco está... minutos pendientes. Sí, entonces le daría la palabra al Estado por diez minutos, por favor. Muchísimas gracias. Creo que voy a referir a los a tres puntos súper importantes. El primero es la apertura del diálogo, que, como ya lo mencionaba la sociedad civil, ellos participaron en el proceso de la construcción de la política pública. Y sí, efectivamente, una vez que se construyó, no han habido más mesas con la sociedad civil, porque estamos en el, promesa, en el proceso de implementación de la misma. Necesitamos, casa adentro, seguir eh, creando todas las herramientas necesarias para poder implementar la política. Sin embargo, existe una apertura al diálogo, tanto bilateral como la implementación de cualquier mesa en la que podamos dar seguimiento a todos los pedidos ya puntuales que tenga la sociedad civil, e incluso plantear una mesa, por lo menos de una manera semestral, que podamos tener la retroalimentación de la sociedad civil, ya que es súper importante la retroalimentación, que ellos nos puedan dar toda la información que quizás desde nuestros ojos no vemos, e incluso eh, una suerte de conversación y de diálogo de todas las cosas que estamos tratando de hacer lo que tenemos planificado hacer en las próximas etapas de la implementación de la política. Así que toda la apertura de nuestra parte para continuar con, con todo el proceso de retroalimentación. En cuanto al apoyo psicológico, sí existe, eh, cuando hay los hechos lamentables en, en cada ciudad, digamos, se activan los, eh, ciertos protocolos de atención. Existen varias instituciones que están dentro de esos protocolos, la Secretaría de Derechos Humanos, provee de contención emocional y apoyo psicológico, pero cuando los familiares lo requieren, esto escala a otras instituciones, es decir, por ejemplo, en el tema de apoyo psicológico, al Ministerio de Salud Pública, que dan un seguimiento a los casos por un tiempo más prolongado. Existen varios tipos de atención dentro de, o oh, bueno, más bien fuera de los EPLs cuando pasan esos temas y que incluye justamente el tema de información, el tema de registros, de apoyo a familiares, provisión de ataúdes, Entonces, hay ciertos tipos de, de actividades que se implementan en ese momento. Y en el tema de reparación que también nos mencionaba, pues el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido delegado por el señor presidente para empezar con los procesos de reparación. Se han activado ya dos o tres meses, en donde se incluyen tanto a las instituciones del Ejecutivo cuanto a la sociedad civil para buscar el mejor mecanismo de reparación. Y finalmente eh, me quiero referir al tema del derecho a la salud. agua y me eh, Claro que sí, siempre vamos a estar eh, preocupados. Es una de las líneas estratégicas eh, claves para la política pública. El hecho de, de tener atención en salud, provisión de medicamentos, especialmente para las personas con enfermedades catastróficas raras o huérfanas. Y por esto ha sido una prioridad desde la presidencia eh, priorizar todas las líneas de acción referentes a la salud de la política pública, e incluso dotar de los recursos financieros necesarios para la implementación. Así que es algo que se está contemplando y que los recursos van a llegar mucho antes que los otros ejes de atención debido a la prioridad que se ha dado desde la presidencia de la República. En cuanto a los otros temas o consultas, eh, le voy a dar paso al SNAI para que lo responda en el marco de sus competencias. Bueno, de parte del SNAI existe la apertura completa de trabajar conjuntamente con la sociedad civil y con las familias de las personas privadas de libertad. Vemos que es muy importante también tener una retroalimentación de qué es lo que está pasando al interior y eh, en esta línea también se está creando un buzón que lo hemos denominado desde la subsecretaría de Rehabilitación y Reinserción Social, es un buzón de integridad y transparencia que está enfocado para las familias de las personas privadas de libertad, en donde ellos van a poder eh, poner eh, quejas, denuncias de todo lo que está pasando al interior del sistema penitenciario. Creemos que es una, un proceso que va a permitir transparentar los procesos al interior y queremos que sea un método de confianza para que los familiares transmitan estas necesidades también. Respecto a la información y la data que tenemos en el sistema penitenciario, como habíamos mencionado, sabemos que es un problema el manejo de la información. Y es por eso que se está trabajando desde dos aristas. La una es el censo penitenciario, que eh, es sumamente necesario, que nos va a permitir determinar eh, información sociodemográfica, información legal y de ubicación de las personas privadas de libertad. El censo, eh, estamos ahora en el proceso de adquisición de equipos vamos a trabajar también con criminalística, porque es necesario hacer un registro biométrico también de las personas privadas de libertad. Y a la par, eh, estamos haciendo también la adquisición, lo que les había mencionado con el estado de emergencia, sobre eh, la digitalización de la información y el sistema de gestión penitenciaria. Porque el censo penitenciario nos va a poder, eh, permitir tener la información en ese momento, pero para no perder la continuidad de la información es que se está complementando con el sistema informático para que ya se quede instaurado en el sistema un proceso para un adecuado manejo de la información. Y sobre el tema de la revisión invasiva. En la presentación también está eh, la adquisición de equipos que van a permitir hacer una revisión a todas las personas que ingresan a los centros penitenciarios funcionarios de policía, militares, agentes de seguridad, funcionarios técnicos, familiares, toda aquella persona que ingresa al sistema se está buscando digitalizar de una mejor manera el registro de las personas para que no exista esta eh, revisión invasiva que, que sí se ha dado en varias ocasiones, pero eh, hay varios métodos tecnológicos que se están adquiriendo, se han hecho varias eh, revisiones técnicas de que no afecte tampoco a la salud de las personas los rayos X, etc., es un proceso técnico y lo que sí es importante mencionar que el Estado ecuatoriano y el, tenemos claro cuál es el diagnóstico, cuál es el problema en el sistema, pero todos podemos ver ejemplos a nivel mundial que los cambios en el sistema penitenciario no son rápidos, lamentablemente no son rápidos. Estamos hablando de personas que viven en el sistema, eh, como se mencionaba también en esta reunión. Son estructuras criminales bastante complejas que no pueden ser solucionadas en un abrir y cerrar de ojos. Los cambios sostenidos necesitan tiempo y es por eso también que agradecemos mucho la cooperación que se nos está ofreciendo desde la CIDH. Estamos prestos a, a, a seguir con el tema de la cooperación. Es muy importante y agradecemos esta, la cooperación que se nos está ofreciendo en este momento. Muchísimas gracias. Si terminó el Estado, su participación, devolvería la palabra a la sociedad civil que tenía el tiempo restante. No se preocupen, eh, van a seguir con el tiempo que, que tenían para esta intervención. Adelante, por favor. Eh, muchas gracias. Disculpen la, la interrupción. Únicamente eh, yo voy a dar eh, respuestas puntuales sobre la respuesta del Estado. Me parece complicado eh, aplicar una política pública integral si es que desde el Ejecutivo se mantiene un enfoque punitivista y securitista con respecto no solamente a la política pública, sino también a las leyes. Nos parece que el buzón no es un medio participativo integral para poder conocer lo que ocurre en prisión. Me parece que la participación de departamentos, de espacios, de articulación entre familia sociedad civil e institución pública es lo, es lo que hemos venido de sociedad civil exigiendo. Eh, inclusive... Eh, nos parece también importante sobre el sistema de gestión penitenciaria, que es lo que recoge el informe de pacificación. Tiene que ser digitalizado porque un censo superficial únicamente sería una fotografía general de lo que ocurre en casos. Y finalmente, no podemos únicamente aislar la crisis penitenciaria, a las masacres. Las masacres son el resultado final de la crisis. Hay crisis cuando un PPL no accede a la salud, hay crisis cuando un PPL no conoce cómo acceder a beneficios penitenciarios y hay crisis cuando existe hacinamiento. Eh, mi intervención va a ser un poco también rápida por el tiempo que nos amerita. Este, crea lo que para nosotros los familiares, este, por parte del Estado, no hemos recibido absolutamente nada. Me hubiese encantado que el Estado se preocupe un poco más por nosotros, los familiares, los que quedamos. En este caso, no hemos tenido ninguna reparación psicológica. Es lo primordial. El Estado ha sido un ente que no le ha mostrado el debido interés que nosotros, los familiares, hubiésemos querido. Perdimos a un familiar. Pero sin embargo, el Estado no dijo, ok, te vamos a ayudar con, esta, con, con este programa psicológico. ¿Qué necesita tu familia? ¿Qué podemos hacer por ustedes los familiares? De pronto, ese familiar que falleció tiene un hijo. ¿Dónde está el Estado para que asuma su responsabilidad de poder apoyar a este niño para que siga estudiando, le dé educación, le dé salud? Le dé alimentación. ¿Dónde está el Estado? ¿Por qué no nos dice, aquí estamos para darte un apoyo? En mi caso, perdí a mi hijo. Mi hijo está sepultado, yo vivo en el Cantón Durán, y está sepultado en la parte de arriba, en una loma, en una tierra. A mí me gustaría que el Estado me dé una bóveda donde poderlo sepultar a mi hijo, donde yo ir a visitarlo y decir, aquí está mi hijo. Está digno, en una sepultura digna, pero sin embargo no. Mi hijo está en un cerro, en una loma, en un lodo. Entonces, por parte del Estado pedimos más, pedimos mucho. Porque lo que pasó fue algo que no debería de haber pasado. Y ustedes, como Estado, esto va para el Estado, son responsables de estas masacres que vivimos el año pasado y que siguen habiendo en los diferentes cárceles del Ecuador. Porque esto ya no es solamente aquí en Guayaquil, sino a nivel nacional de todo el Ecuador. Muchísimas gracias. Y disculpen. Bueno, este, rápidamente hacer énfasis en que sí, efectivamente no hemos percibido algún acercamiento por parte del Estado. No hemos percibido alguna ayuda por parte del Estado. Y realmente se intenta este, arreglar este problema penitenciario, esta crisis penitenciaria. Diaria, sin tomar en cuenta a aquellos familiares que ya han sufrido por esta crisis. Nos damos cuenta a través del plan que han este, ha propuesto o ha puesto a conocimiento de ustedes el Estado, en donde claramente se busca un, una sistematización que vaya encaminada hacia erradicar este problema carcelario, pero dentro de ese plan no se toma en cuenta a los familiares, a los que ya sufrimos por esta crisis carcelaria. Es evidente mediante la presentación del plan estatal que no estamos incorporados en ese, en ese, en ese plan. ¿no? Y, y creo que utilizar el argumento de que, bueno, el, el, la crisis carcelaria es algo sumamente complejo de enfrentar, porque son bandas ya estructuradas, organizadas, creo que es un poco eh, desmotivante. O sea, y como se dice coloquialmente eh, ¿no? espera el que espera el que no espera vencer ya está vencido entonces creo que efectivamente se deben de primero tomar en cuenta también a los familiares en este plan y no dejarnos de lado y asimismo en este momento aprovechamos este espacio para invitar al estado a al estado que podamos conformar una mesa y ser escuchados y de no tener respuesta a ello en este medio ya sabremos qué podemos esperar más adelante Muchas gracias a los, las representantes de la sociedad civil, vamos llegando al fin de esta audiencia eh, y quiero nuevamente en nombre de la comisión, como presidente de la Comisión Interamericana, nombre también de mis colegas que están aquí, expresar nuestra mayor solidaridad eh, con los familiares, eh, como decía antes, que están aquí y, y aquellos que no están viniendo ahora, pero que están siendo representados por ustedes. Como decía, decía doña Marta, el tema de la dignidad. ¿no? Una persona puede estar privada de su libertad por diferentes razones, pero jamás de su dignidad. Y en ese sentido, la Comisión Interamericana se pone a disposición, como ha estado haciéndolo hasta ahora, del Estado y también de los familiares, en este caso, para poder facilitar cualquier espacio de diálogo, de intercambio. Eh, y de, también para poder eh, llegar a una solución. ¿no? Como decía también el representante Jan Yarap, el tema de la verdad, la justicia y la, la reparación son parte esencial eh, de lo que en este momento estamos eh, conversando. Cualquier otra información adicional que ustedes no hayan podido decir ahora, nos la pueden enviar. Eh, yo había hecho algunas preguntas específicas al Estado sobre el tema de la situación de las mujeres, por ejemplo, y sería muy valioso poder contar con esa información. Quiero recordar además que la Comisión Interamericana hizo un pedido a la Corte Interamericana sobre una opinión consultiva sobre enfoques diferenciados de las personas privadas de la libertad. En abril, 22 de abril, se dio la audiencia sobre esta opinión consultiva, que como ustedes saben es una interpretación, una opinión, como dice su nombre, de la Corte sobre esta situación, y creo que va a ser de mucha utilidad estos enfoques diferenciados eh, de las personas privadas de libertad y como, tan, como parte de los estándares interamericanos. Vamos cerrando entonces esta audiencia agradeciéndoles nuevamente. Quedamos a su disposición, tanto el relator de país que además el relator de personas privadas de libertad, pero cada uno de los comisionados y comisionadas que abordamos diferentes temáticas y que trabajamos en este, en este desafío tan grande de los derechos humanos de las personas. Como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, independientemente de cualquier condición, todas las personas nacemos iguales en, en, en dignidad. Ya sea eso, tenemos que seguir apuntando. Muchísimas gracias. Declaro cerrada la audiencia. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.